Vamos a arrancar de cero ahí, de una. Con el track número uno, diré. A ver qué tenemos. David Lebon, ¿no tirar? nos veremos otra vez. ¿Dónde te lleva este tema, Mauricio? Mira, yo iba en esos primeros años que no tenía donde vivir, no tenía trabajo. Yo soy de Paraná. Entre Río. Llevaba. Hace un par de años en Buenos Aires. Y un día de lluvia, iba cruzando una calle, iba con unos Walkman escuchando música, y estaba escuchando esto. Y en un momento escuché la parte en que dice, aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. Mm. Y yo sentí que me estaban hablando a mí. Mm. Sentí que me estaba cantando a mí. Y después venía esa otra parte y decían... Eh, no estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. ¿Fue dura la avenida de, entre, de Paraná? Eh, acá? Ortiz. Acá era. Ah, no, pero digo, la, la, la, la mudanza de, de Paraná, a, de Buenos Paraná Aires. a Buenos Aires. ¿Cómo sí. fue? ¿Fue dura ese momento, ese proceso? Bueno, ¿Cómo fue, te agarró? Fue curiosa porque era el cumpleaños de mi mamá. El día que, te... el día que yo me venía. y Un hijo de A vino. las 11... <ríe> ¿Qué regalo le hiciste? <ríe> a las 11 de la noche había venido un matrimonio amigo de mis viejos. Y yo le dije, papi, me tenés que llevar, pues ya... ¿Sí? Y mi mamá tuvo que interrumpir su cumpleaños con sí. la pareja de amigos. Me dio un abrazo, me miró como diciendo, anda tranquilo que va a estar todo bien. Yo no voy pero va a estar todo bien. Me... Llegamos a la estación, el paisaje de siempre, mucha gente, subiendo. Saluda a mi papá, saluda a mi hermana y me subí. Como estaba sentado arriba del.. empecé a ver unos disfrazados. Uno de cura, uno de detective, uno que iban por las ventanillas saludando. Y a mí me empezó a dar calor porque me di cuenta que eran mis compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas que venían a despedir. ¡No! Disfrazados. Y él, me empezó una vergüenza y, y buscaban por todos Y yo me hacía así que, que no, no era. <risa> <risa> Hasta que tuve no, me golpearon la ventana y tuve que demostrarle de a todos los pasajeros que era por mí esto, ¿no? Nunca entendí qué los ilusionó como para ir disfrazados. Yo creo que porque me venía a ser actor. Bueno, ¿no? vos dijiste una vez que al, al haber decidido dejar Ciencias Económicas eh, sí. y de, empezarte a dedicar a la actuación, también dos hermanos tuyos siguieron como medio la oleada, ¿no? Sí. Y les abriste sí el, el camino. Dejaron la carrera porque mis viejos querían que todos tuvieran una carrera universitaria. Sí. El, el mayor estudiaba Medicina, el otro Arquitectura, Ajá. el tercero Agronomía, yo Ciencias Económicas este, y mi hermana Comunicación. Y nada, después que yo dejé, dos de los que venían a, a, adelante Agarraron. y uno atrás también dejaron. Y, muy bien. Bueno. Vamos con el track número 2 y y día eh, coincidir, y macaco! Coincidí lindo. ¡Qué lindo! Coincidir, coincidir. Qué lindo. Hey. Era tu historia, se cruzó con la mía. ¿Sos de cantar? ¿Sos de cantar? Sí, pero, pero no, no, sí, nadie me escucha. Sí, sí. Salvo acá que te sí, a cantar sí, Sara. <ríe> ¿Por, ¿Por qué coincidí? Este, porque mi amigo de la infancia que vive en Ibiza me regaló este disco de Macaco y cuando lo escuché confirmé algo que yo siempre creí, siempre pensé: que venimos a la vida a encontrarnos ¿no? uh -huh. y que que a veces coincidimos con gente que decimos, qué suerte que me tocó este, conocer a esta persona. Y, y a partir de ese día casi todo lo que me pasa eh, tiene un valor particular porque tiene que ver con esa coincidencia. Al poco tiempo empecé a coincidir mucho con el público, con que lo que me gustaba a mí hacer le gustaba al público. Y empecé a cantar esta canción a toda hora. Eh, me parece extraordinario eh, el encuentro de la gente, mm. el encuentro de las personas que desean lo mismo, que quieren lo mismo y que por esa magia de la vida, siendo tantos millones de habitantes, te toca encontrarte y compartir la vida. Y vos coincidís cada vez con más gente, porque todo lo que estás haciendo, Mauricio, es de, desde hace muchos años. Es un. La gente te quiere, te quiere, quiere coincidir con vos. Vamos con el próximo track. El tema se llama Soy de Paraná, claro. madre de Paraná, este y me encanta porque me representa, sí. porque soy de Paraná 100%, y además me gusta mucho porque fue un tema que cantamos juntos con mi hijo y participamos de la presentación del disco Hermoso. Con otros tantos ¿Son paranaenses. Muchos. ¿Quiénes son paranaenses? Tenemos sí conocidos. Aquí sumamos eh, a la lista. Eh, Valeria, Valeria Massa, eh, Leonor Benedetto. Ah, eso. Ayala, eh, el jugador de fútbol. Acá me gusta el jugador de Beckerman. Eh. Eh, bueno, Paraná no, nos, nos ha dado <risa> muchas alegrías por todos lados. Me encantó. Actores, actores como Terranova, Fiel representante acá de Paraná. Abajo del track 4. Ah, está bien Acá quería llegar. <risa> ¿cuántos años que, que tiene la Mateo? Eh, eh, 25, 25, tiene 25 años, años. Cuando, cuando yo elegí a Jaime Ross para que haga la música este, lo llamé y le dije que mi obra era simple y profunda como sus canciones Ajá. que yo creía que él tenía que ser el músico que hiciera la música original no me conocía ni él ni nadie a mí este, pero algo le pasó a él que, que dijo bueno vol volví a llamar yo no tengo tiempo, pero voy a, tal, vez, este, tal vez pueda participar. Vamos, vamos a ver. Pasó el tiempo, nos encontramos un día y yo le conté todos los, los temas que tenía Ajá. que componer. Entre ellos había... El, el, la obra se trata de, de un récord mundial. Hay un momento donde el, el ciclista hace un tour de force muy fuerte, sí. hay una música muy heroica. Y yo le di un tema de Prokofiev para que él... Este, se inspirara Hay otro momento donde va el himno nacional pro versionado sí. Entonces le, le dimos una, también el, el himno Y mi, los, los compañeros del grupo me codiaban pues, Decirle de, no, no, no, El indio Y en ese momento Bando Villamil sí. Ahora lo hace Gustavo Lupi sí. este, Decirle, decirle No, no Yo tenía miedo que cuando le dijera Que tenía sí. que componer una cumbia <risas> No quisiera Corriera entonces, este, después que terminamos la, de cenar, cuando ya estábamos en la calle, le digo, Jaime, ya se iba. Hay un tema que falta que no te dije que... Y me dice, grabámelo en el baño y mándamelo. Y yo me fui al baño y canté La Ballena, que era un tema que yo quería emular el éxito fácil. El músico... La, la, es, es algo que, bueno, es un poquito largo, pero... Eh, Lennon y McCartney, sí. los leí una vez Que decían que habían compuesto como 15 temas Los tocaban por ahí y no pasaba nada con ellos Y siempre dice que se decían entre ellos Menos mal que no nos desanimamos Y seguimos tocando Porque la pegamos ahí nomás eh, claro. Enseguida después de esos 15 temas Entonces yo agarré de ahí Que el tema 16 es el que uno tiene que perseguir <risa> este, Y que para nosotros el, el tema 16, el éxito Era la ballena no, no, no este Y nos burlamos un poco del éxito fácil De los, de los temas que, que no son del todo música y pegan de, de los contenidos que son medio fácil pero funcionan Era una época que coincidía, corregime Pero en ese departamento de la planta baja eh, Que tenía colgado un espejo y que ah. ¿Cómo fue esa, esa época? Más ah. que, podemos decirle, bohemia de artistas O sea, sí. vos cuando viviste con dos amigos El Indio Romero, sí. que en ese momento era fotógrafo sí. Y trabajaba para la revista bueno digamos para, para, sí para la editorial perfil exactamente la y su trabajo importante. era ir para a la noche de Buenos Aires a sacar fotos de foto los y años. vivías también con eran el indio eh, boss, y Gustavo Velati qué en ese momento qué hacía Era eh, actor exactamente en San Martín y fue después autor este, de tele ganó varios Martín Fierro y vos venías trabajando de actor y de otras cosas también en Yo ese momento todo un poco para todo vivir. Un poco. Sí, a ellos le iba mejor que a mí en ese momento y vivían los tres juntos creo que hay una una foto por aquí <risa> <risa> Hermosa Pero hay, una, hay un video en tu canal de Youtube Que yo amo Y que tiene una de mis frases favoritas Que después la voy a decir Pero que resume. Ustedes vivían ahí juntos Y los tres digamos que de alguna manera Estaban forjando su destino sí, Buscándose sí. Y acompañándose Porque el indio no era feliz en ese momento No, trabajando no, tenía, como no le papás. gustaba lo que tenía que hacer Él quería ser actor quería Ajá. estar en el mundo de la ficción Del teatro, del ¿Y, cine ¿Y qué pasó? Le parecía horrible ir a esperar a los, a los famosos A sacarle la foto Entonces él Iba y no se la hacía y volvía casi llorando. ¿viste? Ya no puedo seguir más con esto, no puede ser. En ese momento le pedían que hiciera la primicia de Darín y Susana. Susana. Este, y, y él los tuvo en la mira y desistió. Y no le sacó la foto. No se la sacó. Y volvió y nosotros hicimos como un pacto. lo convencimos de que dejara ese trabajo. Porque nos teníamos mucha fe en que algún día se nos iba a dar lo que queríamos. Vivíamos en un cuchitril así. Nosotros para ver cómo estaba el día, habíamos puesto un espejo así en la ventana para que se viera el sol a través del espejo. Así, inclinado así, miramos así, está nublado, ponete, llévate un suéter, llévate algo así. Este, y, y empezamos un derrotero cada uno en lo suyo, convencido de que nos tenía que ir bien en lo nuestro. Así como yo había dejado las ciencias económicas, el indio dejó de ser fotógrafo porque no le gustaba y después fue el director del amateur. Yo le ofrecí la dirección. Y al poco tiempo, que esto es lo que, lo que está en el video, le tocó ser director asistente de arte con Darín. A quien no le había sacado la foto. <risa> Y nos dimos la mano, como diciendo, hicimos bien. bien. Qué hermoso. Un beso enorme. Hay que confiar. A, a, al indio y a vos. Es imposible, es, eh, es imposible no empatizar. Eh, yo te escuché muchas veces hablar de las cosas y, y siempre llegas a la emoción porque... Es imposible no empatizar con vos porque sos un abanderado de la vocación. Y de, de la confianza, de la fe infinita, de, del, del confiar en que eso que uno convoca en un momento uno lo encuentra Y es tan inspirador en este momento en el que vivimos, estamos todos acá, que todos somos artistas eh, Tan reflejados, y va más allá del arte, tiene que ver con, con el deseo y con la vocación propia en este mundo Que muchas veces, eh, bueno, pasa esto, ¿no? Hay otro trabajo Sí, que no torcer, no, no torcer confiar y voy a agarrar mi celular, esto es lo antitelevisivo más grande que se hizo en los últimos años, pero esta es mi frase que tengo anotada por vos, que a mí me encanta y la hablo mucho, que la tengo que encontrar rápido en este momento, acá está. Esto es hermoso. Siempre alcanzar los sueños dependerá de la obstinación y tenacidad con la que los busquemos. Mauricio <risa> bueno. Quinto tema del disco de la vida más emotivo que he hasta ahora, de Mauricio Dayú. A ver qué tenemos. Ah. Solo el amor la Qué hermoso. Vida. Solo el amor de Silvio Rodríguez. Solo el amor consigue encender lo todo. ¿Qué esta canción está en esto, el sitio de tu vida, Mauricio? Este fue un recital que, que fui a ver y que me quedó durante semanas, este, porque me quedó una parte de la letra que dice debes amar la arcilla que va en tus manos, si no no la emprendas, que será en vano. A mí me decidía todo lo que tenía que hacer eso. Yo cuando veía que no iba a poder amar lo que hacía, no lo hacía. Y, y fue como un himno, finalmente, después, porque después dice, solo el amor convierte en el milagro el barro. O sea que nosotros estábamos en el barro en ese momento. Y, y creo que el amor a la profesión... Al, al oficio, al arte, a nosotros mismos, nos hizo transformar el, el barro en milagro. Porque, que te vaya muy bien, esto que hablamos, coincidir con la gente, haberme desarrollado, poder haber sido. Yo era apenas actor y después fui autor y después fui director y después dueño de sala y después ¿Eh? fui productor. Este, y mientras tanto, actor y mientras tanto. Todo eso se fue dando este, amando la arcilla que iba a mis manos, sí.